Enemies to the East Enemies to the West Enemies to the South Enemies to the North Hola amigos de Voyalice, ¿cómo están? Mi nombre es Eli Juárez y este es mi primer video en esta sección les vamos a estar hablando sobre series de televisión y particularmente en estas semanas vamos a estar hablando sobre la séptima temporada de Game of Thrones. Como saben, el pasado domingo se estrenó el primer episodio titulado Dragonstone. Vamos a analizarlo. stands al fin tras más de un año de espera, hemos regresado a Poniente, ¿qué ha sucedido en el Dragonstone? Por un lado tenemos a Arya Stark culminando su venganza contra la casa Frey, así como a la recién coronada Cersei Lannister tratando los de buscar los aliados, debido a que se aproxima una amenaza muy particular desde el Este, y nosotros ya sabemos quién se aproxima y estamos esperando mucho que llegue. De esto y más vamos a hablarles en este video. Yo born para rule los Seven Kingdoms. siente como la calma antes de la tormenta. El episodio tiene un ritmo adecuado y abre en grande cuando finalmente vemos a Arya Stark completar su venganza contra la casa Frey, disfrazada de Walter Frey, a quien asesinó en el final de temporada anterior. Arya Stark envenena literalmente a toda la familia Frey y así logra vengar la boda roja. Best hope against the coming storm. Punto número dos. Si ahorita platicábamos sobre el espectacular inicio de la temporada, toca hablar del otro momento que más ha gustado, el final del capítulo, ese anticipado un momento en el que Daenerys Targaryen finalmente arriba a Poniente. Tras esperar más de 60 horas para este momento, la madre de dragones desembarca en Rocadragón, el ancestral hogar de la casa Targaryen. En una escena en completo silencio, vemos a la rompedora de cadenas mirar el trono de Rocadragón, la mesa pintada con el mapa de Poniente y acompañada de la ¿Tiene un alister? La madre de dragones le pregunta Comenzamos y así termina el capítulo anticipando una guerra que hemos nosotros esperado por muchos años si no nos y nos juntamos, Punto número 3 Si bien el episodio no es por sus escenas de acción es el típico capítulo de arranque de Game of Thrones en donde vemos a los personajes que se posicionando como si un tablero de ajedrez se tratara esto nos va a permitir conocer los problemas a los que el gobierno de Jon Snow se va a enfrentar. Luego rey del norte, vemos que tiene diferencias de opinión con su medio hermana Sansa Stark. Sin embargo, lo más destacado de esto es que el rey va a pedir a todos sus vasallos que se entrenen, tanto hombres y mujeres por igual, para hacer frente a la amenaza que viene de más allá del muro, el rey de la noche y su ejército de los muertos. And Punto número 4. Uno de los momentos más divertidos y a la vez asquerosos del episodio es ver los problemas a los que Samuel Tarly se tienen que enfrentar para ser un maestre. Aquí tenemos uno de los niños más importantes de la saga de Harry Potter, en donde sale de acceder a la sección restringida de la Biblioteca de la Ciudadela para obtener información importante acerca de los caminantes blancos. y que menos han gustado ha sido el cameo de Ed Sheeran. Aquí lo vemos junto a un grupo de soldados la lista que se encuentra con Arya Stark y contrario a lo que podríamos pensar, estos soldados no son tan desalmados. Se nos muestra la otra cara de la moneda de la guerra en donde estos soldados lo único que quieren es volver a casa con sus familias y no les interesa nada de la guerra. Sin embargo, ¿ustedes qué creen? ¿Era una escena necesaria o es una escena que sobraba? La y esto ha sido todo en la reseña de hoy del primer episodio de la séptima temporada de Game of Thrones. Déjenos en sus comentarios sus primeras impresiones del episodio. ¿Les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué le cambiarían? Y finalmente no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Luis Juárez y nos vemos en el siguiente video. Adiós.